Y podríamos seguir la misma estrategia. En este caso no voy a seguir la misma estrategia, ¿vale? Porque podríamos adaptar el draw sprite, pero la gracia es crear el propio draw sprite adaptado. Es decir, crear nuestra propia función que dibuje un sprite. Entonces, lo que voy a hacer con esto es que voy a iniciar esa función de creación de sprite. Y os lo voy a dejar también como ejercicio, porque quiero que hagáis esa función de dibujado de sprite, ¿vale? Ya habéis visto lo fácil que es cambiar la geometría, y solo tenéis que cambiar la geometría, y hacer la función adaptada a dibujar sprite, y podéis poner un sprite cualquiera, como este que tengo aquí, ¿vale? Podéis poner este, o podéis poner uno cualquiera, del de, de mismo tamaño, incluso inventando los colores, ¿vale? Podéis hacer una pelotica sencilla, en plan de poner es donde queréis que pinte, y ceros donde no, y ya está. Y entonces tenéis un sprite chungo, pero un sprite, ¿vale? Sirve para dibujarlo vale entonces vamos con draw sprite draw sprite de 32 por 16 ¿sí? pongo el red de la función y primero para dibujar un sprite qué es lo que hago yo para dibujar un sprite lo que hago es coger estos bytes de aquí que son los del sprite uno a uno y copiarlos a memoria a memoria de vídeo en este caso. Solamente necesito copiar esos bytes, uno a uno, nada más. Eso es todo lo que hago. Entonces, para copiar esos bytes necesito saber dónde están estos bytes y saber a dónde los tengo que copiar. Entonces, necesito un puntero al principio de estos bytes y un puntero a la memoria de vídeo. Entonces, normalmente se utiliza HL como fuente y DE como destino. ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que como parámetros tendremos HL el puntero al sprite, Sí, y de el puntero a memoria de vídeo, ¿vale? Entonces tengo estos bytes y la memoria de vídeo, pero necesito dos detalles más, porque yo de estos bytes, recordad que aunque yo los ponga así, esto es seguido en memoria, ¿vale? Este está a continuación de este. Entonces yo esta, esta geometría de los bytes, el hecho de que estén divididos en grupos de cuatro, yo eso no lo sé cuando voy a copiar, la única forma que tengo de saber que el ancho del sprite es 4 y el alto es 10, en este caso 16, 10 en hexadecimal, es que lo tenga en un parámetro. Si no me lo dan en un parámetro, yo no puedo saber que el ancho es 4 y el alto 16. No sabría cuándo terminar de copiar bytes. ¿Vale? Entonces necesito otro parámetro y para eso voy a utilizar b y c. Entonces en b pondré el alto y en c pondré el ancho. ¿Vale? Entonces con esos parámetros yo ya puedo hacer una función que copia de, de lo que hay en HL a lo que hay en DE teniendo en cuenta la geometría de la pantalla, porque así tendré que copiar filas y cuando copio una fila salto a la fila siguiente, copio otra fila, salto a la fila siguiente y toda la gracia del algoritmo está en qué tengo que hacer para saltar a la fila siguiente, que lo del salto a la fila siguiente es cuando estoy en esta fila, salto a esta con más 800. Cuando estoy en esta, salto más 800, más 800, más 800, más 800. Cuando llego a esta, tengo que volver a ponerme aquí y saltar a esta con más 40. vale Eso es el cómo yo pinto un sprite. Si estoy en una fila, siguiente, siguiente, siguiente, siguiente, y la siguiente a esta es esa. Con lo cual es, me pongo aquí y sumo aquí. vale Esto es todo lo que tengo que hacer a la hora de pintar un sprite. El resto es copiar, simplemente. La parte fácil... Es copiar. La parte fácil la hago con una instrucción que igual algunos conocéis. ¿Cuántos conocéis la instrucción para copiar lo que está apuntando HL a lo que está apuntando en D? Es decir, si HL tiene la dirección 4000 y D la 5000, leer el byte que hay en 4000 y copiarlo a la dirección 5000. Hay una instrucción que hace eso. ¿Cuál es? Eh, lo que he dicho exactamente no es esa, Miguel Ángel, casi, pero no. La instrucción que hace eso es ldi, ¿vale? ldi es una instrucción que mete en la dirección de de el contenido de hl y a continuación hace más más hl, más más de y menos menos bc. ¿vale? Es decir, me incrementa para copiar el siguiente byte, y me resta 1 a BC que hace de contador. Por eso se llama LDI, que es load indirect. ¿Vale? Entonces, con eso copio un byte de donde está apuntando HL a donde está apuntando DE. Y tengo otra instrucción que es una extendida de esta, que es LDI, repeat. LDIR, que es repetir LDI, y cuántas veces repite LDI? Pues hasta que BC vale cero va descontando en bc, hasta que bc valga cero, básicamente, ¿vale? Con esto, si yo antes de hacer el LDI, tengo HL y DE ya apuntando, que los tengo bien aquí arriba, ¿vale? Y si ahora lo que, lo que hago es que tengo eh, bc justamente al ancho del sprite, me copiará una línea, bc ahora mismo no, bc ahora mismo tiene las dos cosas, tiene el alto y el ancho, pero si bc aquí, cuando hago el LDIR, tuviera solamente el ancho, entonces sí que lo que estaría haciendo es copiar. Supongamos que yo puedo ponerle a mano el ancho, ¿vale? bc, ancho, que todavía no lo voy a poner, pero se queda ahí. Si yo puedo hacer esto, ¿vale? Con estas dos cosas, esto repetiría el LDI, Cuatro veces, que es el ancho de mi sprite. Entonces cogería el primer byte y lo copiaría a memoria de vídeo. Movería los dos punteros, cogería el segundo, lo copiaría a memoria de vídeo. El tercero lo copiaría. Y así copiaría cuatro bytes en una línea, cogiéndolos uno a uno y poniéndolos en memoria de vídeo. Cuando ya he terminado, que es lo que decía antes, tengo que, si he copiado aquí cuatro bytes, ahora tengo que saltar aquí abajo, a la siguiente fila. ¿Cómo salto a la siguiente fila? Si ya he terminado aquí de copiar 4 bytes, ¿cómo salto a la siguiente fila de pantalla para copiar los siguientes cuatro? ¿Vale? Decidme, ¿cómo lo hago? Ink H. No tiene mucho sentido lo de Ink H. Más 800 a DE, correctamente, es más 800 a DE, porque lo que tengo apuntando a la memoria de vídeo es DE y no HL. Ojo con eso, pero no es más 800 lo que tengo que sumar, porque si sumo 800 no me voy a poner en el sitio correcto. Es decir, si yo estaba en una posición en memoria de vídeo, y supongamos que yo estoy pintando en memoria de vídeo... Y entonces pinto el byte 1, el byte 2, el byte 3, el byte 4, ¿vale? Que son mis 4 bytes. Y ahora quiero saltar a la fila de abajo y sumo más 800 y bajase a la fila de abajo, bajaría aquí. No donde quiero, que es donde me tengo que poner para pintar, que es aquí, el primer byte de la segunda fila. Tengo que bajar 800... Menos el ancho, efectivamente. Entonces aquí tendré que hacer una suma a DE, ¿vale? Entonces tendría que hacer DE más 800 menos ancho, ¿sí? Eso es lo que tendría que hacer. ¿Cómo puedo sumar a DE? Supongamos que solo quiero sumar 800. ¿Cómo le sumo a DE 800? ¿Cómo sumaríamos 800 a DE? ¿Qué haríais para sumar 800 a D? Bucle inc por 8, no sé en qué narices es eso, y D más igual a 8, no puedo hacerlo, necesito instrucciones de ensamblador. No, quiero decir que haces un bucle en el que simplemente tienes la instrucción incrementar de D, y simplemente haces que ese bucle se repita. Y... O sea, tú dirías que haces 8 más veces INC. Sí. sí. Eh, vale. Es cutre, es cutre, pero... Es cutre, no es cutre. Si de... solo tuviera que sumar 800 me vale, pero como voy a tener 3, 800 menos el ancho, uff. Add de 8 no existe en ensamblador. Las instrucciones de Add de 8 bits solamente se aplican al acumulador. ¿Vale? Si yo quisiera sumar 800, haciendo lo que decís, haría esto. Porque la suma hay que hacer en el acumulador. Entonces, muevo a, a lo que hay en D, le sumo 8 y luego lo muevo a D. ¿vale? Eso sería para sumar un 8 a D. Pero como no voy a sumar 800, supongamos que lo que tengo que sumar en realidad fuera lo que tengo aquí, que es 7, eh, F, eh, he puesto mal. 7FC. ¿No? Lo que tengo que sumar. Si tengo 4 es 12, ¿no? 16 menos 4 es 12, 7FC. ¿Sí? Entonces pues ya no me vale eh, lo, lo de la estrategia de sumarle 8 a D. ¿Cómo le sumo a D 7FC? ¿Vale? ¿Cómo hago D más 7FC? Venga, ideas, estrategias. ¿Cómo sumo eso? A ver, a ver, puedes, ¿puedes puede meter el... Ba... Puedes puede meter... Ah, no, 7FC. 7FC es lo que tengo. Bueno, si le quieres le pongo el 0 para que se vea que es de 16 bits. 7FC. Uh, puedes utilizar los, eh, los comandos de añadir A y, añades la, y, añades, y lo añades de forma separada de ella. Eh... Vale, tú lo que dices es que puedo hacer una suma de 8 bits y luego otra suma de 8 bits que no son comandos, son instrucciones. Cuidado. Sí, vale, Cuidado. Vale, vale, vale. Cuidado. Entonces tú lo que dices es que sume, ¿vale? Pues que sumo primero si hago eso. A ver, a ver tendría, tendría... A ver, habría que, que hacer... Que hacer... La suma, la suma con, con acarreo en FCI, FCI de... bueno, sumar, sumar FCI, FCI usando la instrucción FCI, de suma, FCI, suma por acarreo de... sí, sí, pero de... yo te... eso lo tengo claro dímelo en ensamblador eh, sí, bueno, pues no te lo puedo decir porque tendré que mirarlo en la tabla ¿cómo? a ver, ¿necesitas mirar, mirar la tabla la... para sumar a los registros por separado? a E y a D que ah, no, a, no, no. Eh, para... a ver, a ver. Sería, ¿Sería, car sería, sería cargar a, en a, a, sería LDA, FC, coma FC, así supongo, ¿no? ¿No? Uh -huh. eh, y luego era. Añadi Añadi eh, añadir con acarreo era a ADS? ADS. ¿Por qué voy a añadir con acarreo ahora? ¿Es que puedo tener acarreo ahora? Ah, no, ah, ahora. ahora. Bueno, espera, que es que, que ahora que mismo no, no sé, mismo sé lo que tienes bien, en D O sea, no, no sé, sé bien, qué valor lo tienes bien, en D ahora, ahora Yo tampoco sé lo que tengo en D El valor de la fila en la que esté en memoria No necesito saber lo que tengo en D Para hacer una suma Si no, estaríamos apañados Si necesitaríamos saber lo que tengo Bueno, bueno no, no, de, de perdido al el río Ad E, A Ad E, ad e A ¿Esto ¿Esto qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Añades el valor de A al valor de E? No, no puedes añadir al valor de E. Acabo de deciros lo que las operaciones en 8 bits solamente funcionan sobre el acumulador. Sobre A. No podéis sumarle a E. Lo único que podéis hacer con E en operaciones de este estilo son operaciones de INC o DEC. Pero sumar, no. Las aritméticas de 8 bits son solo sobre A. Lo que sí que puedo hacer es esto. Que esto lo que va a hacer es sumarle a A el valor de E. Pero la gracia que tenemos, por suerte, es que la suma es una operación conmutativa. Da igual que sume A a E o que sume E a A. A ver, chicos, esto es lo mismo que hacer una suma de toda la vida. Si yo tengo que sumar 78 y 27... Yo tengo dos dígitos. Es lo mismo que si tuviera dos registros. El de E, por ejemplo. ¿Vale? Tengo dos dígitos. Entonces, sumo este con este. Sumo los dígitos uno a uno. Entonces, 7 y 8 me da 5 porque no puedo representarlo con un solo dígito. Necesito otro. Y de ahí viene el acarreo. El acarreo es que necesitaría un segundo dígito a donde va a parar el 1 que me sobra y este acarreo es el que le sumo a estos dos si ¿Sí? si yo tengo que hacer la operación de sumar una cosa a D y e, en realidad estoy sumando uno de dos dígitos con uno de un dígito ¿vale? o en este caso D y e lo sumo con 0x 07fe esto es 8 bits, esto es 8 bits, esto es 8 bits y esto es 8 bits, ¿sí? Con lo cual aquí necesito E más FE, ¿sí? Y si hay acarreo, el acarreo se sumará aquí, carry, acarreo, ¿vale? Y entonces aquí arriba tendré D más 0,7 más el carry, ¿sí? Esta es la operación que hay que hacer. Primero sumo los dos dígitos de abajo y luego sumo los dos de arriba más el acarreo que me puede haber causado los dos dígitos de abajo. ¿Sí? No es tan diferente de lo que hacemos toda la vida. Entonces, primero sumo los dos dígitos de abajo. E más FE, que es lo que acabo de hacer aquí. En A he, he, he puesto FE, es FC. ¿Vale? ¿Vale? Esto así. Y entonces ahora, en A he puesto FC. Y aquí tengo E. Y si hago add e esto significa A igual a A más E. O si lo queréis ver, A más igual a E. Esto es lo que significa el AD E. ¿Vale? Así que ya tengo en A la suma de los dos dígitos de abajo. Y ahora, como por haber hecho esa suma, el carry ya se habrá activado si es que me he pasado de un, de un dígito en, de 8 bits, si necesito 9 tendré el carry activado, ¿vale? Entonces, ahora el problema, ojo, es que la suma está en A, no en E, la suma debería guardarla en E, por tanto, la pongo en E, ¿sí? Básicamente, esto es E igual a A. que en este caso es igual a la e anterior más 0xfc, ¿sí? Ahora tengo que hacer la operación con d, pero las operaciones las hago en el acumulador, por tanto, muevo al acumulador lo que vale d, ¿no? a es igual a d, ¿sí? Y ahora puedo sumarle la parte de arriba, el 0,7, que es el segundo dígito, directamente haciendo así, add 0,7, si lo pongo bien en hexadecimal, a más igual a 0,7, en hexadecimal, antes he sumado e, ahora sumo 7, pero este add solo suma 0,7, yo necesito sumar 0,7 y el carry, ¿Vale? Porque ya lo veis arriba que para el dígito de arriba si la operación de abajo ha necesitado acarreo ese carry hay que sumárselo al dígito superior. Entonces esto tiene otra operación que es adc que es ad más carry. Vale, así le estoy sumando a d 07 más el carry que es la operación justo que tengo arriba. Y ahora el resultado que se queda en A lo muevo a D. Vale. Esta es cómo se hace la operación en 8 bits. Cogiendo y sumando los primeros 8 y sumando los segundos 8 más el acarreo. ¿De acuerdo? Hay otra forma de hacerlo, que lo estabais diciendo en el chat, porque tenemos una instrucción que no suma directamente a DE, pero sí que suma a HL. Entonces, si queremos sumar todo esto usando sumas en 16 bits, tenemos otra opción, que es... Yo puedo intercambiar DE y HL, entonces hago así, los cambio, ahora lo que tenía en DE lo tengo en HL, y a HL sí que le puedo sumar cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Meto en BC 0x7FC y se lo sumo. Y entonces, cuando ya he hecho la suma, vuelvo a poner las cosas donde estaban. ¿Vale? Me llevo lo que hay en DHL y viceversa. Sumo en HL lo que quería sumar y luego lo vuelvo a su sitio. ¿Vale? Se podría hacer con IX también, correctamente. Pero, ojo, que la suma se metería en IX y no existe la instrucción LDE, DE, IX. Esa no existe. Aparte y x es un registro extendido, es más lento, ¿vale?, cuidado con eso, ¿vale?, esto podría valer cualquiera de las dos opciones, hay más opciones, ¿vale?, se pueden hacer más, pero estos son cosas que necesitaréis, porque vais a tener que mover velocidades en vuestro juego, sumar cosas, vais a tener que multiplicar, vais a tener que hacer cosas de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Hay que hacer operaciones matemáticas para mover las cosas por el mundo. Si no, no vais a poder mover a vuestros personajes, no vais a poder hacer nada. Ahí he perdido BC, efectivamente. De momento no me estoy preocupando de qué registros estoy sobreescribiendo. Ya veré qué hago con ellos después. ¿vale? Pero de momento esto. Y ojo. Esto de aquí, tengo que poner una nota, porque aquí he asumido que el ancho es 4. Que recordemos, yo aquí tengo que poner 0x800 menos el ancho, y ojo, mi ancho no es constante, es variable. Me pueden llamar con un ancho de 4 o con un ancho de 7. Y, y entonces cambia el valor que tengo que poner aquí. Es distinto. ¿Vale? Entonces, esto de momento sería saltar a la siguiente línea. Pero ojo, este saltar a la siguiente línea... Solamente funciona si yo estoy dentro de todas estas líneas. Si estoy en esta, al sumar 800 ya me salgo de la zona de memoria donde estoy. Al sumar 800 a la última me voy más abajo, si os dais cuenta. Y entonces necesito de alguna manera detectar que yo me he pasado y me he salido. Es decir, yo ahora tendría que hacer alguna comprobación de, para ver si me he salido fuera de mi rango de memoria. Si me he pasado de la, de la fila 7 más allá, y entonces tendría que volver a restar 8 por 800 para colocarme arriba. ¿Vale? ¿Se entiende? Si yo aquí sumo 800, sumo 800, sumo 800, sumo 800, me he salido. Tengo que volver a la primera, es restando 8 por 800 para luego sumar 40. ¿Sí? ¿Cómo detecto si me he salido? Flag C. ¿Por qué el flag C? No controlas la anchura con C. ¿Con C? ¿Anchura? Te refieres a la anchura con el registro C, no con el flag C. Efectivamente, la anchura la tengo en C, pero ojo, que estoy haciendo las operaciones todavía sin prestar mucha atención a lo que sobreescribo, ¿vale? Luego eso ya le prestaré atención para salvarlo y evitar perderlo. De momento solo estoy pensando en lo que tengo que hacer. Ahora, ¿cómo me entero cuando esta suma ha ido más allá de las líneas? ¿Vale? Supongamos que yo he empezado en C000, ¿vale? ¿Vale? Supongamos que he empezado en C000, voy sumando 800 y en un momento dado estoy en E800 y sigo sumando 800 y en un momento dado llego a F000, en otro momento tengo F800 y cuando sumo tengo 0, me he ido al 0 totalmente. Tienes que, si tienes la anchura en C, puedes guardarlo en A y hacer CP anchura eh, ¿Qué tiene que ver la anchura con esto? Esto no tiene nada que ver con la anchura. Es decir, yo estoy bajando líneas, no son de anchura. Yo estoy bajando líneas y en algún momento estaré en la frontera entre un carácter y el siguiente. ¿vale? Porque eso es lo que pasa con la memoria de vídeo. Recordad que toda la memoria de línea es una ristra muy larga de caracteres y yo estoy pintando en un carácter y estoy pintando en líneas hasta que termino de pintar en ese carácter y tengo que pintar en el siguiente. Estoy pintando en un carácter y te, luego tendré que pintar en el siguiente. Acordaos de eso. ¿Vale? Que una vez más, esto, no sé si lo estáis visualizando, pero lo tengo aquí. Yo estoy pintando mis líneas y estoy pintando aquí, pinto 4. Bueno, me pasa un pelín, pero vale, lo voy a hacer un poco mejor. Pinto 4. Bajo aquí. Pinto 4. Bajo aquí, pinto 4, bajo aquí, pinto 4, bajo aquí, pinto 4, bajo aquí, pinto 4, y ahora cuando bajo aquí ya no es ahí. Ahora el siguiente es aquí, en el siguiente carácter aquí. Tendría que pintar 4 aquí, 4 aquí y 4 aquí, aquí. ¿Vale? Porque es este carácter de aquí, ¿vale? Todo este carácter de aquí tiene un ancho de 40 en hexadecimal y el siguiente carácter empieza aquí hasta los siguientes 40 en hexadecimal y yo tengo que pintar las filas en este carácter y las filas en este carácter y yo lo que tengo que detectar es cuando, si sumo 800, me bajo de aquí me paso de las direcciones de memoria y ya no estoy dentro del carácter eso es lo que tengo que detectar ¿vale? que eso es lo que representa esto de aquí ¿vale? todo esto es una fila con los 40 caracteres y estoy pintando uno de ellos a ver, como decía mis direcciones vamos a hacer una técnica muy básica que es mirar esto en binario esto es sí si me bajo a E800 esto, que es la E ahora mismo la E es esta y 800 es esto. sí. F00 es esto. Y F800 es esto. ¿Sí? Os pongo más. A ver si veis algún patrón. C800 es esto. D800 es esto. E00 es esto, eh, lo estoy poniendo bien, D800, he puesto mal, 800, me he saltado el D00, vale, D00, D800, E00, E800, y a continuación el F00, F800. Con el flag Z, pero esto que soltáis cosas... El flag Z mismo. Este, si no, habrá otro flag, que sea el de la memoria de vídeo. Uno, habrá un flag. No, hombre, no. Estas son las líneas, simplemente... ¿Dónde están? ¿Veis algún patrón entre estos números de algo que me permitiera saber cuándo estoy yo en una fila concreta? Si estoy en la fila 8, en la fila 7, en la fila 6... Cosas así... Porque claro, estas son las filas de la 0 a la 8. ¿Sí? Si pongo el siguiente, que es el 00, esta de aquí. 00 sería esta, claro, lógicamente. ¿Veis algún patrón o no veis ningún patrón? Vamos a suponer que en vez de esto lo pongo también... en sus versiones, sumándole 40, por ejemplo, ¿sí? si le sumo 40, estos, uy, me los cargo, estos números de aquí, en binario, son los mismos, más 40, y más 40 es poner el dígito 4 aquí, que en todos estos sería eso. ¿Notáis algún patrón? ¿Notáis algo particularmente que cambie? No notáis nada. ¿Qué es lo que me permite identificar en qué fila estoy? Si es la fila 1, la fila 8, la fila 5 de caracteres. ¿Los cuatro primeros bits serán cero? No. Los cuatro primeros bits no serán cero. Porque los cuatro primeros bits depende de dónde empiece la memoria de vídeo. Básicamente. Si, si la memoria de vídeo empieza en 8000, los cuatro bits no serán cero. Si empiezan 4000, no serán cero. Tampoco. No, no te has rayado, es lógico. Quiero decir, aquí todos estos bits son 1 y de repente aquí son 0. Pero por ahí van los tiros, el patrón está en otro sitio. Si os fijáis, al haber dividido la pantalla en 32 por 16, para poder representar los 32 caracteres en posiciones, necesitamos un número concreto de bits. Hay un número concreto de bits con el cual podemos representar Cualquier posición en el espacio en el que nos dé las posiciones de un carácter, que son estos de aquí y estos de aquí. Mirad si veis algo si lo divido así. Y a lo mejor si lo junto así. ¿Veis algo? Después de dos horas y media no veo nada, Frank. Vale. Bien. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Te dice la posición exacta en la que está. Estos tres bits de aquí me están diciendo exactamente en qué fila de caracteres estoy dentro de un carácter. Ahí lo veis. Fila 0, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6, fila 7 y vuelvo a la fila 0. Y ahí tengo la forma de adivinar cuándo estoy en una fila cero de caracteres. La forma de adivinar cuándo estoy en una fila cero de caracteres es cuando esos 3 bits son cero. Si esos 3 bits son cero, estoy en una fila cero de caracteres. Y siempre, como veis, cuando yo paso de una fila 7 y sumo 800, llego a una fila cero, pero de otro banco de memoria, porque lo que pasa es que me cambian estos dos de aquí, básicamente. ¿Vale? Entonces... Si yo esto lo quiero arreglar y detectar cuándo me he salido, es muy sencillo. Si yo, tras hacer la suma, estos tres bits se me han puesto a cero, me he salido, ¿vale? Así que un AND con esos tres bits y si da cero el resultado, efectivamente, me he pasado, ¿vale? Esto, esto, este análisis es el que tenéis que hacer, análisis de bits, para analizar las cosas y los patrones que necesitáis detectar en las cosas, ¿vale? Porque trabajamos a nivel de bit. Entonces, voy a detect jump outside character boundaries ¿vale? Entonces, ahora, para detectar eso, tengo que hacer un AND con, como estáis diciendo, 001110000. que eso básicamente es, en hexadecimal, 38 ¿vale? 0011 1 000 ¿vale? ¿y eso lo tengo que hacer con qué? ¿A, ¿a qué le tengo que hacer un and con esto? lo voy a cargar en A mientras tanto ¿con qué tengo que hacer yo and de eso? ¿qué, qué cojo para hacer el and con eso? ¿vale? ¿qué, qué valor ¿Tengo yo? ¿Dónde tengo yo esos bits a los que le tengo que hacer ese and? ¿Dónde están esos bits? ¿Qué es lo que estoy mirando? ¿Qué, qué, ¿Este patrón que estoy mirando aquí, qué son? ¿Dónde lo guardo? No tengo muchas, muchos sitios donde guardar, ¿no? Estoy guardando en BC, en DE, en HL, pero, pero no me quedan más. O sea que no, si decís, si decís aleatoriamente, os tenéis un tercio de posibilidades casi. ¿Qué es lo que yo tengo que comprobar para saber si me he pasado? Hemos cambiado de aquí. Porque estamos usando la dirección de memoria destino. Esa es la que hemos movido hacia abajo. Y al moverla hacia abajo puede que se haya salido. Esa es la que hay que comprobar. Entonces tengo que comprobar esa dirección. Si ahora mismo tiene esos 3 bits de arriba a cero. Por eso he puesto ese 38... Que es 00111000, ¿sí? Para comprobarlo con uno de los registros de esa dirección, ¿con cuál? Con D. Así que hago un AND con la parte alta dirección, con D, para comprobar si estos tres bits que están almacenados en D, ¿vale? Porque D almacena esta parte de la dirección, ¿vale? Lo otro es E, ¿Vale? La parte de la derecha es E, esto es D, y en esa parte tengo que coger esos tres bits para ver si son cero. Si son cero, al hacer este AND, esto dará cero. Si da cero es que me he salido. Si no da cero, ¿vale? entonces puedo continuar con la siguiente línea. vale, Por ejemplo, que sería volver aquí. Ahora me quedan solo dos comprobaciones por hacer y luego ajustar todo para no sobreescribir variables y todas estas cosas para lo que tengo en BC no perderlo, todo este tipo de cosas que habéis dicho, que habría que hacerlas, pero me quedan dos cosas por hacer. Todavía no estoy teniendo en cuenta eh, cada vez que escribo una fila de ir restándola para ver si ya he terminado, vale porque mi, mi sprite puede tener cuatro filas, 20, 60, 10, 7 filas, entonces necesitaría tener mi alto del sprite en algún sitio, ¿vale? Una forma fácil de tener el alto del sprite es ponerlo en un registro, ¿vale? Supongamos que tengo un registro, pero claro, estoy sobrescribiendo todos los registros, ¿vale? Entonces, tendría que poner el alto alto en un registro, ¿vale? Y entonces, antes de hacer esto y de hacer todo esto, lo que tendría que hacer es menos menos alto, y salir si es cero. ¿No? Es decir, en algún momento yo tengo que tener el alto guardado en algún sitio, cada vez que escribo una fila, menos uno al alto, y si es cero, ya he terminado. ¿Sí? Y si no, el resto que tenéis aquí es lo que... Salto a la siguiente fila, miro a ver si me he salido de los caracteres para pasar a la siguiente... Y si me he salido, que eso es aquí, ¿vale? ¿Vale? Tengo que saltar al principio del siguiente carácter, ¿vale? Como habíamos dicho, esto es, estoy aquí, he pintado esta fila, he pintado esta fila, esta fila, esta fila, esta fila, esta fila, he llegado aquí. ¿Y ahora qué hay que hacer? Saltar al siguiente carácter. Saltar al siguiente carácter es, si yo estoy apuntando aquí, yo en realidad tendré que escribir a esta altura, pero en el siguiente carácter. Con lo cual, de aquí, basta con que reste 800 por 8, para llegar aquí. Y de aquí, para llegar al siguiente carácter, es el ancho en caracteres que tengo. que Son los bytes que ocupa, que antes era más 0,50, ahora es más 0,40. ¿Vale? Entonces, esto de aquí consistiría en hacer una operación como esta de aquí porque tengo que volver a modificar DE, ¿vale? Entonces puedo hacer la misma técnica. Solo que ahora lo que le tengo que sumar a DE, esto de aquí, será menos 8 por 800, a ver si lo pongo bien, menos 8 por 800, ¿vale? Que es lo que tengo que subir hacia arriba. Más 40. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, el menos 8 por 800 me lleva otra vez a la primera línea del carácter en el que estoy dibujando y el más 40 me salta al mismo carácter, pero de la siguiente fila de caracteres. ¿Sí? Y una vez pusiera esto. Aquí tendría que ir a la siguiente línea. JR next line. ¿Sí? Con esto tendría hecho lo más importante de la función de dibujado de sprites. Dibujo línea, salto a la siguiente línea, compruebo si la línea es correcta y si no la ajusto para irme al siguiente carácter. Todo eso es lo que hace esto y ahora falta dos detallitos. Estoy sobreescribiendo registros y estoy perdiendo los valores del ancho y tengo que contar el alto. Bueno, pues eso os lo dejo a vosotros. Os dejo la función medio hecha. La tenéis casi, está a punto. ¿Ves? Con unos retoques, esta función ya os sirve para dibujar en el modo de 32x16. Con la de arriba ya tenéis para calcular la posición del, del pointer en 32x16. Así que con eso ya podríais usar ese modo. Y tenéis toda la técnica de, si en vez de 32 por 16 usáis otro modo, podéis usar el modo que queráis, con más filas, con menos filas, con más ancho, con menos ancho. vale Podéis usar el modo que queráis y seguir los mismos pasos que hemos seguido aquí. Realmente, una vez hecha esta función de aquí, si la tenéis y funciona bien, ajustarlo a otro modo es tan fácil como cambiar los desplazamientos. El resto va igual, pero eso os permitirá renderizar más caracteres, gastar menos memoria en vídeo y tener, por ejemplo, más memoria para otras cosas. Hacer un doble buffer sin gastar 32K gastando solo 16, que veremos más adelante cómo hacer el doble buffer. ¿vale? Que ya habéis visto, no es, más, es más simple que simplemente cambiando los registros 12 y 13, igual que hemos cambiado los otros. Es decir, yo pinto en un sitio y cuando he terminado de pintar cambio los registros 12 y 13 para que se vea eso. Ya habéis visto cómo los he cambiado a mano y entonces se veían otras cosas. Solo muevo el puntero y eso es instantáneo. ¿Vale? Con eso mismo se puede hacer scroll. De hecho, eso es lo que hacen los ejemplos de scroll de CPC telera que tenéis en la carpeta de ejemplos. ¿Vale? Mover el puntero. Hay algún detallito más del scroll que veremos más adelante. Ojo, que el scroll tiene su miga. Esta parte es fácil, pero tiene unos detallitos que no lo hacen tan fácil. ¿Vale? Y ya os digo, con esto podéis verdaderamente distinguir vuestros juegos y hacer cosas chulas. Y cuando entendáis esto podéis hacer también, como os he dicho, podéis hacer pruebas para hacer efectos gráficos como el tembleque, en caso de que os maten y queráis hacer que haga así la pantalla, o que cuando os den un disparo pues tiemble un poco, o cosas así, lo podéis hacer con estos efectos sin redibujar nada, solo moviendo un pelín la pantalla.